revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad, contaremos con la mirada experta de la doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, Lorena Yersun, quien es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Pero antes de iniciar esta conversación, nos invitamos a ver un video introductorio de este objetivo de desarrollo sostenible.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 a través de la promoción de alianzas inclusivas, construidas sobre principios y valores, una visión y metas compartidas que coloquen a la gente y al planeta en el centro. Pero a pesar de estas buenas intenciones, hay cifras que señalan que todavía falta mayor voluntad política y acciones concretas para lograr las metas asociadas a este objetivo, lo que se ha evidenciado con mayor intensidad producto del coronavirus. El informe de las Naciones Unidas titulado «Responsabilidad compartida, solidaridad global, respondiendo a los impactos socioeconómicos de COVID-19» hace mención de esta realidad, señalando, entre otros aspectos, que es necesario mantener la ayuda internacional, tanto humanitaria como la asistencia al desarrollo, y reforzar la colaboración entre empresas y corporaciones. Esta idea se refuerza al revisar las cifras de la Ayuda Oficial al Desarrollo, que si bien en 2019 alcanzó un total neto de 152.800 millones de dólares, lo que representa un incremento del 1.4% en comparación con 2018, desde 2016 ha experimentado una disminución en los aportes. En el caso de Chile, esta solicitud puede resultar difícil de cumplir, dada la situación económica del país, pero también debido a la ausencia de información actualizada que permita identificar un estado actual de los acuerdos y o programas firmados y sus montos asignados tanto por país como por tipo de cooperación lo que impide medir su progreso desde esta perspectiva cómo la cooperación sur sur y o triangular ¿Podría crear capacidades no solo para la implementación de todos los objetivos de desarrollo sostenible, sino también para enfrentar futuras crisis sanitarias? ¿Cómo se podría fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil para lograr el cumplimiento del ODS-17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible? Muchas gracias nuevamente Lorena por acompañarnos. Al revisar la nota, resulta evidente que a pesar de los avances que se creía que existían en el ámbito de la cooperación y alianzas internacionales en el contexto de los ODS, todavía queda mucho por fortalecer y trabajar. La pandemia del COVID-19 fue muy brutal en este sentido. En términos generales, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto al ODS-17? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un agrado estar acá y me parece muy bien esta iniciativa para conversar, discutir, eh, sobre todo en un momento que nos encontramos, ¿no es cierto?, en un proceso que seguramente será de discutir y pensar qué país queremos en el proceso constituyente, así que específicamente cuando pensamos en, en, en nuestra forma de integrarnos al mundo, de insertarnos al mundo, me parece que el objetivo 17, que ha sido, ¿no cierto?, uno eh, esencial en, en, en términos de generar alianzas, de cooperar, de buscar, eh, promover y enfrentar de manera multilateral los desafíos y oportunidades que tenemos como país, pero además como comunidad internacional, eh, creo que eh, es un elemento que hay que discutirlo. Entonces, por eso me alegro mucho que estemos haciendo esta entrevista.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 En ese sentido, un aspecto que nos ha llamado la atención al seguir el cumplimiento de Chile de los diversos ODS es la falta de información actualizada, que también se da en el caso del ODS 17. Por ejemplo, no hay datos recientes sobre los convenios suscritos y el apoyo efectivo que se está dando Chile en términos de cooperación. ¿A qué cree que se debe este fenómeno? Mira, eh, yo creo que en general en términos de política exterior eh, siempre eh, se ha notado un poco la falta o la necesidad de mejorar la información que se entrega a la sociedad en términos de tener una mayor transparencia, eh, en cómo se negocian, por ejemplo, acuerdos internacionales, eh, tratados, acuerdos de libre comercio y también cuál es la postura, posición del país porque efectivamente yo creo que hubo... En Chile, por mucho tiempo, la idea de que había un consenso sobre lo que era la política exterior o lo que era efectivamente el interés nacional. Y yo creo que el estallido que tuvimos el 2019, ¿no es cierto?, en octubre, eh, no solamente devela una, una falta de conexión, ¿ya?, entre, entre las élites políticas, las élites económicas eh, y la ciudadanía, sino también es un, un desafío también para ver de qué manera se logra incorporar, ¿no es cierto?, eh, la participación, la ciudadanía, el reconocer eh, la importancia de que estén legitimadas las acciones, las políticas que se implementan para, eh, que, y que son efectivamente que van a tener consecuencia en, en toda la sociedad. Entonces, en ese sentido yo creo que, que no ha habido tal vez una visión tan clara de la importancia que tiene la implementación de políticas exteriores, que es, es, hay que verla como una política pública más, por supuesto que tiene sus especificidades, pero que tiene consecuencias en la vida diaria de todas las chilenas y chilenos, y en ese sentido me parece que hay que tener una, una mayor eh, eh, relevancia, darle mayor relevancia en, en el fondo a la importancia de vincular, eh, estos temas con eh, la sociedad chilena, ¿ya? Y en ese sentido, parte de la apertura, parte de la transparencia, de la información, tiene que ser un fin y un objetivo eh, dentro de la política exterior chilena y las relaciones internacionales que implemente nuestro país. Si bien ya lo he mencionado, me gustaría que pudiésemos profundizar un poco en esta situación que ha puesto de manifiesto la pandemia del COVID-19, que es la crisis del rol articulador de los organismos internacionales. De hecho, se vio un aislamiento de algunos países o bloques, lo que resulta preocupante dadas las nuevas crisis sanitarias que se podrían producir en el futuro. ¿Cómo cree que se podría fortalecer el rol de esos organismos y de la, de la cooperación interregional en función de este escenario? Mm.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 y poner, eh, ojalá, negociar muchas veces con organismos, por ejemplo, eh, de carácter económico, eh, cómo van a hacer prést los préstamos, por ejemplo, a los países en vías de desarrollo. Para finalizar esta conversación, frente a la labor que realizan los parlamentos regionales, como el Palatino o el Parlamento Andino, ¿qué importancia asignan estas instancias a la hora de avanzar en los ODS? ¿Son efectivos a la hora de posicionar prioridades en las agendas de los gobiernos latinoamericanos? yo soy un poco más, más eh, escéptica respecto a los, a los parlamentos, no es que creo que, que, creo que eh, no son muy conocidos a nivel de ciudadanía, eh, muchos de ellos eh, no necesariamente tienen las funciones de un parlamento, no es como el parlamento europeo que legisla, ¿no es cierto?, eh, que se vota universalmente además a, a sus miembros, entonces, si bien podrían ayudar en... en en la promoción, en el fortalecimiento de este tipo, ¿no es cierto?, de agenda, de llevarla a cabo eh, y, y de coordinar, eh, sí creo que hasta el momento ha sido bastante débil la actuación que han tenido los, los parlamentos eh, regionales en, en, en nuestra región, o sea, eh, no, es, no, no han tenido las competencias, eh, y no han tenido la capacidad de liderar, ¿no es cierto?, de poner temas en la agenda. Eh, y, y me parece que en ese sentido también demuestra un poco la, la debilidad de muchas veces de la integración regional. O sea, muchas veces eh, hay instituciones que se van creando eh, y según cambian los gobiernos del, de turno que, que existan, eh, se le da no mayor relevancia. Y si bien tienen muchos años, ya algunos de ellos, eh, me parece que hasta ahora no ha habido una real eh, influencia en la agenda que han tenido estos parlamentos y, y que sin duda podría ser una forma o una plataforma más bien eh, que se podría utilizar para, para promover y para coordinar eh, en la región, en, en Chile, por supuesto, eh, y el mundo eh, esta agenda que creo que es tan relevante, tan necesaria eh, para lograr eh, mejorar la vida de, de los ciudadanos y ciudadanas. Le agradecemos a la doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, Lorena Ayersun por su presencia en Agenda 2030 y los animamos a seguir conversando sobre el ODS-17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible desde otra arista. Y para ello, los invitamos a ver el, la siguiente nota. En las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados se revisan los acuerdos de cooperación que firma Chile con sus diversos socios internacionales y se promueven nuevas alianzas con el fin de lograr el desarrollo sostenible de nuestro país. Pero, ¿estos esfuerzos son suficientes para lograr las metas vinculadas al objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible? ¿De qué manera el Congreso, a través de sus grupos interparlamentarios, podría aportar a mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible? ¿Qué desafíos en términos de cooperación internacional ha puesto en evidencia la pandemia del COVID-19? ¿De qué manera el Congreso podría fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? Hoy lo analizamos con el diputado Isaacort, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios, Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias, diputado Isaacort, por acompañarnos. Lo primero que quisiera que conversáramos es acerca de la importancia de promover alianzas internacionales. Desde su perspectiva, ¿por qué es necesario promover alianzas de cooperación internacional en el contexto de la Agenda 2030? Chile ha tenido una vocación de integración global desde el tiempo de la independencia. Y en ese sentido, nosotros podemos y reconocemos que cada vez que nos hemos integrado a la comunidad internacional, hemos tenido progreso directo para nuestra gente, para nuestra población y también Hemos sido reconocidos como un actor importante en el escenario multilateral, así como regional. Y es por eso que hoy en día, más que nunca, en donde el mundo entero, la tecnología, la sociedad, nos lleva a estar tan integrados desde el punto de vista tecnológico, Chile no puede perder un espacio ni ceder un espacio en esta integración global. Y es por eso que es tan importante estar integrados, no solo desde el punto de vista político, y también desde el punto de vista económico, del punto de vista social, del punto de vista cultural, del punto de vista, en este caso, parlamentario, nosotros podemos desarrollar una diplomacia que es bastante complementaria al rol que hace el gobierno eh, desde el punto de vista de la diplomacia ejecutiva. Y en ese sentido, creo que Chile, al igual que el resto de la comunidad internacional, no puede perder un minuto de integración al resto de la comunidad global. En esa línea, ¿cómo evaluaría el rol de Chile como articulador de la cooperación regional? Chile tiene y ha jugado un rol de liderazgo reconocido a nivel de la comunidad internacional. Nosotros hemos estado presentes en los principales hitos eh, multilaterales que se producen después de la Primera Guerra Mundial en la Sociedad de las Naciones y luego después de la Segunda Guerra Mundial en la creación de las Naciones Unidas, así como también del sistema interamericano, que De multilateralismo, la Organización de Estado Americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, es decir, una serie de instancias globales. Y eso ha sido reconocido también a nivel de tribunales internacionales, por lo tanto, Chile ha sido un país respetado y respetuoso de las reglas internacionales, del derecho internacional. Y en ese sentido, nosotros a nivel regional tenemos no solo que cumplir ese rol, que se ha impuesto como política de Estado los diferentes gobiernos que hemos tenido, sino que también debemos tender a, reafor a reafirmar, a reforzar eh, ese nexo con los países vecinos. No solo con los países vecinos a nivel eh, inmediato, geográfico, ya sea Argentina, Bolivia y Perú, sino que también tenemos que entender que somos un país integrado al Pacífico y en el Pacífico tenemos una serie de vecinos que si bien el patio es mucho más grande que, el, que la cordillera eh, o la línea de la Concordia, en el caso de Perú, sino que tenemos también una cooperación eh, a nivel global. Y esa cooperación no solo busca eh, generar eh, integración, insisto, política, sino que también hemos sido un país receptor de ayuda humanitaria, por ejemplo, cuando hemos tenido grandes catástrofes naturales, pero también hemos sido un país articulador de ir en ayuda con los países vecinos, más allá incluso de las, de las grandes diferencias eh, o tensiones que hemos tenido. Con, con Perú y con Bolivia hemos tenido una guerra, la guerra del Pacífico, que nos separó por tanto tiempo. Pero a pesar de todo eso, hoy en día, en el siglo XXI y el siglo XX, hemos tenido una oportunidad de ser un ejemplo de país integrador de entrega y de recepción de ayuda humanitaria y también de liderazgo político a nivel multilateral. A propósito de lo que plantea, ¿qué se necesita para aumentar la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular con el fin de desarrollar competencias que podrían ayudar a implementar los objetivos de desarrollo sostenible? Por mucho tiempo el mundo se dividía en oriente y occidente. Nosotros hablábamos incluso desde occidente, en el lejano oriente, en el medio oriente y después estábamos nosotros. También hemos eh, vivido una separación hemisférica, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y en ese sentido, la primera, eh, la primera diferencia que hay que hacer desde el siglo XXI es que hoy en día las fronteras, las distancias geográficas son cada vez menores. Hoy en día tenemos inmediatez con lo que está pasando en el lejano oriente, el medio oriente o en occidente, así como también lo que está pasando en el hemisferio norte y hemisferio sur. Por lo tanto, hay que derribar la lógica de las barreras geográficas de las distancias porque hoy en día son cada vez menores. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que ver que con nuestros eh, países distantes no somos competencias, somos complementarios. Vale decir, cuando nosotros estamos produciendo, por ejemplo, alimentos de estación de cosecha en el hemisferio sur, podemos otorgar ese tipo de alimentación al hemisferio norte que nos está produciendo y viceversa, podemos recibir ese tipo de colaboración a través de compraventa de tratados internacionales, las cuales están libres de gravámenes, eh, libres de impuestos. ¿Para qué? Para poder tener alimentos de calidad, por ejemplo, a un precio asequible en ambos lados. Pero también pasa por complementarnos a nivel regional. Cuando hablábamos de la competencia norte-sur, norte-norte o sur-sur en este caso, y cómo triangulamos, es que dejemos de entender que entre los países competimos. Debemos entender que entre los países nos complementamos. ¿Y cómo se hace eso? No solo basta la voluntad política de las autoridades de turno, sino que se fa hace falta reafirmar, reforzar muy bien los organismos multilaterales. El sistema multilateral, vale decir, que sea la OMC la que ponga las reglas, que sea la OMS, en el caso de la pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, la que entregue las reglas y también asegure acceso a vacunas, a información, a protocolos a nivel global. Yo creo que la estrategia pasa, Insisto en reafirmar nuestro sistema multilateral para, para que sentamos los países que somos complementarios y no somos competidores entre nosotros. Usted mencionó la pandemia del COVID. De hecho, esta situación ha puesto en evidencia la crisis que se vive en el ámbito de la cooperación internacional y ha dejado diversas interrogantes respecto al rol articulador de los organismos internacionales, como usted mencionaba, por ejemplo, la OMS. Desde su perspectiva, ¿qué desafíos se vislumbran en este ámbito? Hay mucho, mucho que hacer. El COVID eh, nos ha demostrado en primer lugar de que a pesar del avance tecnológico que ha tenido el mundo, no hemos podido todavía eh, evitar este tipo de situaciones que nos han tenido a todos encerrados en nuestras casas o lo peor de todo, lamentando miles de muertes en el mundo entero. Esto nos eh, demuestra la necesaria humildad, pero también estrategia en conjunto. Fíjese usted que el COVID, eh, este virus, no identifica ni colores políticos, ni naciones, ni credos, ni sexo, ni edades. Aquí afecta a todos por igual. Por lo tanto, lo que tiene que trabajar los distintos liderazgos a nivel global es dejar de lado las diferencias políticas, es dejar de lado las diferencias ideológicas y trabajar juntos para que supra organismos, organismos multilaterales, como usted recién lo nombraba, la OMS, o incluso en el caso de, de América, la Organización Panamericana de la Salud, tengamos las herramientas, tengamos la información, tengamos por ejemplo el ADN del virus para poder enfrentar de manera mucho más equitativa eh, en la pandemia. Y en ese sentido creo que se necesita en este momento reflexionar, primero salir de la crisis, pero en segundo lugar empezar a reflexionar cómo enfrentamos nosotros a, a nivel multilateral una, una pandemia como la que enfrentamos, cómo enfrentamos desde el punto de vista estratégico Cómo la OMS tiene muchos más recursos desde el punto de vista estratégico para poder otorgar herramientas igualitarias al resto de los países. Una pandemia no es un escenario de guerra. Una pandemia no es un escenario de competencia. Una pandemia es un escenario de crisis que nos pone a todos eh, finalmente en tela de juicio y la gran prueba no va a ser qué país tuvo más o menos muerto, sino que la gran prueba va a ser cómo a nivel global, a nivel colectivo, logramos reafirmar, reforzar la visión y la misión de nuestros organismos multilaterales para juntos poder evitar una pandemia como la que enfrentamos hoy en día en pleno siglo XXI. De hecho, esta contingencia particular nos ha puesto sobre la mesa la necesidad eventualmente de buscar otro tipo de diplomacias. En ese sentido, ¿qué otro tipo de diplomacias es necesario de desplegar en esta nueva realidad y en este nuevo paradigma que nos impone la pandemia del COVID-19? La diplomacia es eh, la herramienta eh, con que los estados se conectan unos con otros. Está debidamente regulada a través de protocolos, a través de códigos, a través de a convenios eh, que así lo determinan. Sin embargo, esta pandemia nos ha demostrado, en primer lugar, que el coronavirus, o, o, o un virus en este caso, ah, como lo decía antes, no discrimina ni naciones, ni sexos, ni religiones, ni ideas, ni edades. Por lo tanto, tenemos que enfrentar acá que tenemos un gen común, que es el ser humano. Y en ese sentido, nosotros algo que es tan lógico, tenemos que nosotros aplicarlo con respecto a la diplomacia. En segundo lugar, la tecnología que hoy en día tenemos nos ha demostrado también que se puede y se debe ser y tener una diplomacia mucho más ejecutiva. Eh, se habla de la subdiplomacia eh, a través de estas reuniones virtuales, a través de estos acuerdos que se pueden llegar. Sin embargo, queda mucho para consolidarla porque lamentablemente muchos de estos sistemas de comunicación son frágiles, pueden ser intervenidos, pueden ser espiados eh, y eso no corresponde porque finalmente la diplomacia también es un espacio de confianza, de negociaciones muchas veces muy reservadas para poder avanzar. Pero creo y tengo la convicción de que la principal eh, motivación que debe tener la diplomacia es querer construir lazos de unidad reales lazos de complemento reales. Mientras no pensemos, mientras no estemos convencidos de aquello, todo el resto va a ser lamentablemente tiempo perdido. Yo creo que la primera convicción que debe generar cada país es querer complementarse y no competir con el país del lado, entender que somos hermanos, entender a nivel regional, pero ent también entender que no necesitamos recíprocamente para que de esa forma volvamos a reforzar a actualizar el sistema multilateral. Para finalizar, me gustaría que volviéramos al rol del Congreso y de la diplomacia parlamentaria. En esa línea, ¿de qué manera el Congreso podría fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? Cada país tiene un sistema político acorde a su realidad. Chile tiene un sistema presidencialista en donde la exclusividad de la conducción de las relaciones diplomáticas eh, radica en él o la presidenta de la república. Y en ese sentido nosotros eh, formamos, jugamos un rol más bien complementario a través de la diplomacia parlamentaria. Sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes, digo nosotros los parlamentarios de turno, que tenemos un rol importante y protagónico que jugar. Que especialmente lo digo a través de los comités interparlamentarios, grupos de amistad, especialmente con aquellos países donde el sistema político es un sistema parlamentario. Pongo un ejemplo. Eh, a mí me toca presidir en este momento tres grupos parlamentarios de los cuatro que presido, los cuales son monarquías parlamentarias, como el caso de Japón, Reino Unido y España. Entonces, cuando tú hablas con un ministro de Estado de uno de esos países, tú estás hablando además con un miembro del Parlamento, tú estás hablando con un colega tuyo. Y en ese sentido, es mucho más efectivo, mucho más eficiente hablar entre pares, entre parlamentarios, por ejemplo, que además tienen un rol ejecutivo en el caso de estas monarquías parlamentarias. Yo creo que el Congreso debe ser consciente de que tenemos un rol complementario, pero protagónico. La diplomacia no es solo la que llevan a cabo los gobiernos a nivel global, hay, hay diplomacia parlamentaria, hay diplomacia cultural, hay diplomacia eh, de, de carácter ciudadana, vale es decir, eh, toda la diplomacia consular cuando tenemos visitas turísticas, qué sé yo, es importante. También se hace diplomacia a nivel del mundo privado, a nivel del mundo empresarial. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes desde el Parlamento y actuar con responsabilidad. Ser capaces de demostrar que eh, somos capaces nosotros como país de aportar en un diálogo, en una relación y también ser capaces de recibir por parte de aquellos países. Es lo que hemos estado haciendo a modo de ejemplo con Japón al construir una mesa eh, robótica en donde Japón tiene un desarrollo mucho más avanzado que el que tiene Chile. Nosotros tenemos excelentes relaciones diplomáticas con Japón, más de 120 años de relaciones eh, interrumpidas de relaciones diplomáticas y hemos construido un nicho de acercamiento, un espacio de diálogo en el sector privado, pero respaldado por el Congreso Nacional Chileno y por la Embajada Japonesa en Chile. Eso es un modo de ejemplo de lo que se puede hacer. Basta aquí echar a andar la creatividad con responsabilidad y también con coordinación con el gobierno de turno, así como con nuestra contraparte, para generar una diplomacia parlamentaria que vaya en directo beneficio al progreso de nuestra ciudadanía y también nos permita conocer experiencias legislativas y poder nosotros aportar con ellas mismas al desarrollo, insisto, legislativo, político, social de este país y de otro país.